Desmembrada fue recuperada una motocicleta marca Zucate color azul que había sido reportada como robada. Fue ubicada en el sector Azicate del municipio de Hostos. Según informaciones suministradas, se la sustrajeron unos tales cookie y Galano. Nuestro corresponsal en la zona entrevistó al propietario. Sí. El que está ahí preso es ese. No, no, no. Ese no es. Todavía no está preso. El que está preso ahí no es. de otro En cámara José Tifa para NTN, Giovanni Cordero.